El slicing o troceado funciona exactamente igual en NumPy para vectores que en listas para Python. Aquí tenemos un vector con 10 elementos. Vamos a ver cómo mostramos los tres primeros elementos. Sabemos que tenemos que decir dónde empieza y un número más de la posición en la que termina. La posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Por lo tanto, para mostrar los tres primeros elementos, empezamos en 0 y terminamos en 3. Aquí tenemos los tres primeros elementos. También podemos omitir el comienzo, dado que es un 0, y también podríamos conseguir el mismo resultado de esta forma. Ahora vamos a ver cómo se muestran los últimos cinco elementos. Vamos a utilizar para ello índices negativos, desde la posición menos 5 hasta el final. Y aquí tenemos los cinco últimos elementos. Y ahora vamos a mostrar los números desde el 2 hasta el 5, estos cuatro números. Para ello tendremos que decir dónde empieza, que evidentemente empieza en la posición 2, y uno más de la posición donde termina. Termina aquí, pues una posición más es el 6. Y así mostramos los elementos que hay desde el 2 hasta el 5. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar los cinco últimos elementos por un único número. Para ello primero los vamos a mostrar. Aquí los tenemos. Y lo que vamos a hacer es cambiar esos elementos por un 99. Hacemos esto y si visualizamos... Tenemos que los cinco últimos elementos los ha cambiado por 99. Y también lo que podemos hacer es cambiar esos cinco elementos por cinco elementos distintos y arbitrarios. Por ejemplo, el 34, el 89, el 56, el 98 y el 23. De esta manera estamos cambiando la, los últimos cinco números por estos que hay aquí. Vamos a visualizarlo. Y efectivamente lo sacan.